Three, two, one, go. Muy buenas chicos y chicas, y si ya me satisface, me satisface para cracks. Parkour, no sé qué, miércoles. Yo no voy a leer nombres. Yo me voy a tirar. Parkour. Este tío sí si tiene... No! No puedo subir. Aquí se acabó el video, gente. Me cae un No! Ok gente, aquí estoy en una escena de Pokémon Go. Me cargo, que No, se me cayó. Muy buena gente, hoy les un Igualmente, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like. Bueno, si vieron el video, algo corto porque era mucho que editar, muchos videos y muy poco tiempo, lo cual, <risa> bueno, eso me molestaba y no podía seguir. Y de paso, ya que acabé de borrar muchas cosas del computador porque se me estaba quedando sin memoria, borré muchos videos que ya tenía hechos y ya los había subido porque no era necesidad tenerlos por más tiempo, entonces que bueno, eh, y, y bueno me tocó descargarlos otra me tocó descargarlos de YouTube y bueno eso tardaba minutos en descargarse lo cual perdía muchísimo tiempo ahí que podría que podría estar gastándolo por ejemplo editando el video eh, bueno entonces que el video fue algo corto y bueno eh, y gracias por estos 500 suscriptores en serio ahora vamos a los 1000, a a 2000 no a mil suscriptores el próximo reto del canal veamos como cuánto tiempo tarda eso porque bueno llegar a los 500 fue un año y, y espero que no va a tardar <ríe> otro año en llegar a mil entonces que bueno gente eso no importa ahora um, gracias en serio por este por este récord que, que, que hemos logrado en mi canal porque en serio, esto, esto yo nunca me pensaba que iba a llegar. Yo pensaba que iba a tener 4 o 6 suscriptores por un año. Y, y no es así, bueno, eh, no sé cómo, no entiendo nada de esto. De en serio, no sé cómo... cómo como he logrado esto en un año, puede que hayan canales que en un solo año hayan llegado a 100.000 suscriptores, pero no importa. Yo llegué a 500 suscriptores en, en un año y bueno, me siento feliz por ello. No importa, pero <risa> hay muchos mosquitos aquí, por Dios, en este cuarto que estoy. Bueno, gente, eso ya es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.